El misterio de la vida quise un día, rastrearlo en lo profundo de mi mente. Navegué, y navegué tan profundamente que llegué a sentirme ausente de la propia materia que tenía, y sin darme cuenta entre más navegaba hacia mi meta, más me acercaba al abismo de la muerte. Una fuerza extraña me llevaba, poco a poco como gota de rocío, traspasando la barrera del sonido, y para ser honesto, no sé si giraba, o solamente estaba suspendido. Fue entonces, si fue entonces, cuando vi sin mis ojos, escuché sin mis oídos, cuando sentí sin mi cuerpo, y comprendí, no sé de qué forma, que estaba perdido. En un limbo sin brújula me encontraba, cual velero confundido en alta mar, que tiene la esperanza de encontrar un puerto conocido para anclar. Y aquella fuerza misteriosa me llevaba, poco a poco cual serpiente deslizándose en la arena, consciente que deja huella, pero que también el viento la sella. Y aquella fuerza misteriosa me llevaba, poco a poco cual brisa en la montaña, consciente que aunque la cubra, la mañana la derrumba. Y aquella fuerza misteriosa me llevaba, poco a poco cual pichón que cae del nido, consciente que aunque tenga alas, jamás logrará regresar de donde vino. Fue entonces, si sí fue entonces, cuando vi sin mis ojos, escuché sin mis oídos, cuando sentí sin mi cuerpo y comprendí que estaba perdido. Porque aquel que descubre el misterio de la vida, se encuentra con el misterio de la muerte, que al final viene siendo lo mismo si sí, exactamente lo mismo, solamente en dimensiones diferentes.